Eh, ah, no es, no, es mala mía. Sí, es mala mía. ...las medidas adoptadas por el presidente de la República Dominicana para evitar la propagación del de coronavirus. Vamos a hablar aquí, los mercaderes. Eh, buenos día, buenos días. Buenos días. ¿Cómo de las medidas adoptadas por el presidente para evitar el coronavirus? Bueno, fue una, una medida bien adoptada porque el mundo ahora, mismo tiene la pandemia por el mundo. Y fue una, una medida que tomó bien para la población, para que menos se contagie lo que está pasando por el mundo. Ok, ¿tienen ustedes, la salud pública lo ha, le ha dado algunas orientaciones de cómo manejar los productos eh, alimenticios? Eh, no, todavía no han pasado por aquí. Y lo esperamos porque parte de la población necesita orientación de lo que está pasando porque no hay algo leve que está pasando. Es una pandemia mundial y queremos orientaciones más para que no conocen del tema que está pasando. Muchísimas gracias. Vamos a continuar por aquí a preguntarle a otros mercaderes acerca de las medidas adoptadas por el presidente de la República Dominicana. ¿Cuáles medidas que adoptó el presidente de la República la, de, la veo bien porque es la máxima autoridad del país. Primeramente que Dios me le bendiga a todo el mundo y terminó con un versículo bíblico donde dice, si mi pueblo se humillase, creo que debemos humillarnos delante de Dios. Hemos sido bien rebeldes, hemos sido bien maestriados en lo que se habla, en lo de Dios, en lo del Señor. El pueblo no quiere asumir la responsabilidad de que estamos viviendo en los últimos tiempos. Okay. ¿Ya Salud Pública ha venido por aquí a orientarle sobre, cómo, sobre el manejo de los productos? en esta. Claro, sí, ya estuvieron por aquí, ya dijeron que en estos dos días ya es la última vez, que ya quieren toda arriba mesa. Nada en el suelo, ayer ya estuvieron por aquí. No te puedo decir que otro día fue ayer. Dios me le bendiga a todos. Muchísimas gracias. Vamos a continuar eh, con las opiniones de los mercaderes. Saludos, buen día. Hermano, sí, estamos en vivo para de mañana. Eh, ¿Cómo usted considera las medidas adoptadas por el presidente de la República? Muy bien, porque hay que, hay que entender que esto es una enfermedad mundial y hay que estar consciente. Yo me encuentro bien con esa medida, porque hay que tratar de, de salir poco a, a la calle. Para evitar este contagio de todos los seres humanos. ¿Y Salud Pública ha venido por aquí para orientarlos sobre el manejo? De... No, todavía no. Pero esperamos que pasen porque ellos son los únicos que pueden mantener el orden. Muchísimas gracias. Continuamos por aquí los muchachos. Vendedores de aquí del Mercado Público de San Francisco de Macorís, buen día hermano, buen día. La, las medidas adoptadas por el presidente, ¿cómo te las considera? Está muy bien eso, para nosotros protegernos de ese virus que anda por ahí, que es muy maligno, entonces está, está bien, le damos gracias a Dios también al presidente. Salud Pública ha venido por aquí para orientarle sobre el manejo de, de los productos. Sí, sí. Seguimos en el mercado público de San Francisco de Macorís, conociendo las, las opiniones de los mercaderes acerca de las medidas adoptadas por el presidente de la República Dominicana. Vamos, Víctor, a movernos más adentro del mercado para seguir las opiniones, las opiniones de los mercaderes aquí en San Francisco de Macorís. Hermano, bien, vamos. Eh, hermano, ¿cómo está? Hermano, ¿cómo usted considera las medidas adoptadas por el presidente de la República? Oh, yo muy buena, muy buena, yo. ¿Sabe que esas son medidas que son correctas? Porque sabe que este problema que hay con esas enfermedades hay que buscar la solución. Claro, claro. ¿Ya Salud Pública ha venido por aquí para orientarles sobre el manejo de, de, de los productos? No, no, yo todavía no he pasado por aquí, no. No, no han pasado. Ahí escucharon ustedes, está. Han sido las opiniones de los mercaderes aquí en San Francisco de Macorís sobre las medidas adoptadas por el presidente de la República, Danilo Medina, para evitar el contagio del coronavirus. Es todo lo que tengo hasta el momento. Más adelante continuo con las informaciones. Ahora pasamos con ustedes a los estudios.